En que cuando en su aprobación inicia, pues al menos podamos celebrar algunas de las reivindicaciones que hemos ido degranando hoy.